Haber unificado nuevamente el tema agrario y el tema ambiental resulta fundamental para el Ministerio Público. Luego, darle gran valor al sujeto rural. En tercer lugar, el reconocimiento de los derechos campesinos. También ha resultado muy importante las acciones judiciales cuando el Consejo de Estado, por acción interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, dictó una sentencia en contra de todas las entidades del SINA que tienen responsabilidad para proteger la Bahía de Cartagena. Y por lo tanto, esto se une a una acción judicial que también había apoyado la Procuraduría en el sentido de que sean los responsables de los vertimientos que atacan los ríos y los mares de nuestro país los que respondan por todo lo que tiene que ser la protección del principal recurso hídrico del país.